este mes de junio, con lo cual cerraríamos el primer semestre del año, podamos mantenernos o incluso superar el crecimiento acumulado a niveles del 11%. Evidenciamos desde el mes de agosto una recuperación en la actividad económica. Comenzamos a ver una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 un mejor desempeño en cuanto a sus ventas, el nivel de depósitos, el nivel de crédito, el nivel de reactivación económica generado por los procesos de reconstrucción de Maravilla y Esmeraldas, no, no solo tiene incidencia en nuevos negocios, en el flujo de recursos hacia esas dos provincias, sino a nivel nacional, ya que son eh, cientos de millones de dólares en la economía que circulan por todo el país, ya que hay bienes y servicios que no se producen en las dos provincias afectadas. Se le da prioridad a los proveedores eh, locales, pero hay muchos bienes y servicios que se tienen que demandar para la reconstrucción y reactivación económica del resto del país el impuesto al valor agregado en los dos últimos meses hemos crecido a niveles del 13% esos han sido los resultados de abril y mayo en el IVA, y es el principal impuesto, excluyendo las contribuciones solidarias, ¿no? porque eso tiene un destino específico. El IVA eh, terminó los dos puntos adicionales que estuvo vigente en 22 provincias en el mes de mayo y hasta el mes de junio. Este mes registraremos el último eh, mes que es la actividad de mayo se registra en junio de eh, IVA interno de los dos puntos. Pero ya excluyendo ese factor, eh, es el principal impuesto en cuanto a crecimiento. Está cre creciendo también el IVA importación, el nivel de importaciones se está recuperando, en el caso del IVA crece tanto el IVA interno como el IVA importaciones.